Yo lo que te diría, lo primero es por supuesto tener la idea y una vez que tienes esa idea realmente ver si tiene una estructura suficiente para luego tener eh, un remanente económico que te pueda servir o una idea quizá más a largo plazo. Pero sobre todo es tener la idea y que eso, esa idea con un plan de acción ...tenga un resultado, creo que es lo más importante... ...y luego por supuesto también aprovechar los, los... momentos pequeñitos, esos pequeños logros... ...que se van haciendo a lo largo de todo el camino... ...que hay que disfrutarlos porque si no... ...lo que es el emprendimiento, eh, se te hace muy duro. La clave del éxito no me atrevería a decirte qué es... ...pero desde luego que es un, eh, es un ingrediente absolutamente esencial... ...porque cuando tú eh, emprendes con tus valores de cara a saber lo que quieres, lo que te mueve, la motivación es mucho mayor. Perseverancia. O sea, hay que apretar mucho los dientes, tener muchas ganas y hay veces que te dan unos bajones que te mueres. Esta es la realidad. Pero luego, como tienes con ese propósito y con esos valores y con tu idea, eh, creyendo en ella, pues es mucho más fácil ese camino.